Miren, eh, a propósito de celebrarse el Día de la Juventud hoy, en la República Dominicana, 31 de enero, Día Nacional de la Juventud, yo quiero felicitar a todos los jóvenes. Y quiero eh, hablar sobre algunos puntos específicos, y eh, quisiera que me coloquen por favor a las imágenes. Miren, si hay una persona que puede decirle cómo funciona la juventud, me van a excusar la inmodestia. Yo creo que soy uno de ellos, porque tra trabajé muchos años de mi vida con jóvenes. Muchos años de vida trabajé con jóvenes en una comunidad rural de San Francisco de Macorís. Y yo le puedo señalar a cada uno de esos jóvenes que están ahí, por ejemplo, acompañándonos, la mayoría están o terminando su carrera o están trabajando. Los puedo buscar uno por uno, porque los conozco a todos. ¿Sabe por qué? Porque tenían un seguimiento, porque se formaron. Porque a, a, a ellos, por ejemplo, se les, se les da ese empuje, porque los jóvenes necesitan un empuje, pero no solamente del gobierno. También tienen que tener un, un empuje de, de la comunidad. También tienen que tener un empuje de los familiares. Y, por ejemplo, eh, hay un porcentaje aquí de un 23% que ni estudia ni trabaja. Aquellos que no están estudiando, entra para acá, muchachos. ¿Sabe por qué no están estudiando? Porque no le da la gana. Me van a excusar. Porque la universidad, la UAS está abierta ahí. Y es gratis. Y es gratis. Pero no solamente eso. Usted se gradúa de una carrera eh, de, de grado. Y de una vez el ministerio, si usted se hizo su esfuerzo por graduarse con buena nota. Le da una beca para China. No, y una tarjeta sí. también. Una solidaridad. Te da una tarjeta para China. Te da una, eh, una beca para China. Para España. Para, para donde tú quieras irte. Y también, si no, becas nacionales. Para tú hacer eh, eh, carrera o sea, que también te pagan por hacer una carrera y para hacer maestría y especialidades. O sea, que si usted no aprovecha la situación, por ejemplo, ahora mismo que, que tiene la República Dominicana en materia de educación, el malo es usted. Pero no Ló, solamente Lógicamente, eso. eso que tú acabas de decir es para estudiantes que no vayan a la universidad a perder el tiempo claro, y a sacar claro, 70 para pasar la claro. materia. Entonces, ¿qué tienes pasa? que tener un nivel de nota adecuado para, que, para obtener esos beneficios, porque es lógico. Entonces, miren, si ustedes van, por ejemplo, a, a, la, a las empresas, y le invito a que hoy usted haga ese ejercicio, vaya al Ministerio Público de, de la provincia de Duarte, aquí en San Francisco, mire los fiscales, la mayoría ya son jóvenes. Vaya, por ejemplo, los jueces, a, a los, jueces. Eh, los jueces, la mayoría son jóvenes también. Vaya, por ejemplo, a las oficinas de, de las empresas estatales, la mayoría son jóvenes. Vaya a las empresas privadas, a los bancos Mire por ejemplo lo que están trabajando La mayoría son jóvenes Lo que pasa es que usted no puede venir a comparar A un joven que lo que esté fumando juca Y oyendo música y hablando caballá En una esquina con aquellos que no hemos quemado la pestaña Por ejemplo Ah, que si yo gano 10 mil pesos, pues prepárate Mira cómo están los técnicos aquí Aquí hay muchísimos técnicos, por ejemplo, ganando bien en esta empresa Pero tienen que prepararse para estar aquí Y tienen que dar un rendimiento para, para, para estar aquí Para mantener su sueldo Y si ellos quieren, ellos lo saben si quieren echar más para adelante y ganar más, también se les da la oportunidad de crecer, pero es usted que tiene que sacrificarse, es usted que tiene que sacrificarse y por eso yo quiero motivar a los jóvenes a que sean competentes. Usted tiene que ser competente. Donde usted está, usted tiene que dar lo mejor de usted para usted poder conseguir los mejores puestos y para usted poder desarrollarse como persona. Yo gano, bueno, yo, por ejemplo, sin haber sido no, profesional. No lo diga que te ¿eh? atracan. No, no, es que la verdad. Por ejemplo, yo sin, sin haberme graduado, yo ganaba mejor que un profesional. ¿Por qué? Porque, porque yo guayé la yuca. Porque yo me preparé como técnico de televisión. ¿eh? Yo fui, yo era, yo era camarógrafo y hoy soy productor de televisión. Pero ya yo soy licenciado en Derecho y voy a ejercer la carrera. Pero yo no me voy a quedar ahí. Yo tengo que seguir avanzando y desarrollándome como persona para poder darle más a este pueblo. Y si quiero ganar más, entonces tengo que estar preparado bueno. y dar lo mejor de mí. Hay muchos bueno. que creen, hay muchos bueno. que creen que hacer una carrera de derecho, darle dos o tres vueltas al Palacio de Justicia. Exacto, pero... ya, no hay que seguirse preparando y dar lo mejor de usted. Muy bien. Muy bueno, pero quiero decir, gracias a Yerlán por el quiero comentario. Opinar algo. Sí. Con relación a eso, ¿verdad? Con relación a eso. Que tengo que aclararlo porque ya los que están empleados son parte de un universo. Si hay 100 jóvenes en este país, para ponerlo sencillo, si en este país hay 100 jóvenes, de los cuales aquí hay 10, uh -huh. ¿cuál es la tasa de desempleo de este país? Si fuéramos 100 y 90. hay 10, 90. Eso no se mide así, que aquí hay 20 es decir, ¿Y cómo se mide? Es decir... ¿Y cómo se mide? No, no, pero ¿cómo yo lo puedo determinar? Así mismo, como tú lo estás diciendo, yo estoy tomando tu muestra. Tu muestra es que dentro del de 100% de juventud, de 0 a 35 años, vamos a ponerlo, de hombres y mujeres de 0 a 35 años, se consideran jóvenes. Ajá. Pero si yo tomo una muestra... De que aquí hay 100 jóvenes en el país, solamente 100, imaginémoslo, para ponerlo sencillo. Sí. Y esos 100 jóvenes, de ellos hay 10 empleados aquí en Telenor. Resulta que lo que se resalta, que faltan 90 por empleo. Enfócame aquí. Mira, yo hago un ejercicio empleo. ahorita aquí en la empresa... Pero, Yayan, tú te equivocado, mi hijo. Eso, no, eso, no, tú piensas que yo te he equivocado. Mira, yo hice un ejercicio aquí ahorita. Y de, solamente en el área de aquí arriba, de la segunda planta donde trabajamos sí, en Telenor. Pero eso es el universo de los... jóvenes. Frente a nueve ah, que son. Espérate, ya yo te estoy ¿Eh? entendiendo. O sea, es, es que, que ustedes de esos datos ustedes no van a manejar eh, mejor datos que yo con relación a eso. No es cierto. No es cierto lo tuyo, mira. Lo que pasa es que ustedes quieren venir aquí a vender un país como el mundo. que pero cerraron los teléfonos. Aquellos que no se preparan, no consiguen empleo en ninguna parte. El que no se prepara, no consigue empleo en ninguna parte. Yo les voy a pedir que me permiten mío. Váyanse para Infotec Váyase para la universidad a prepararse bien, para que usted te trabaje. La estadística mira, no se maneja bueno, así. No, no, no. ¿Cómo mira. se manejan? Pero que tú ¿Cómo no se manejan? Un, mira, una ya, ya, ya. Te voy a dar un dato. Pero oh, el Dios. que no trabaja es porque no está preparado a esta altura de juego. No, no, no, no. Así no se calcula. Ah, ¿Quieren que contraten a la Estamos gente a trabajar a sin tener está ningún bien, tipo de, de preparación y sin tener ningún si tipo de Si eso es tecnicismo, si eso es profesionalidad de plantear busca a los jóvenes. en ese concepto, yo te felicito. busca a los jóvenes que están preparados, que la mayoría están trabajando. Pues mira, en televisión te digo, Tú con tu teoría, yo sigo con la teoría científica que están planteando sí. los técnicos de una institución de estadística de este país. Y a nivel internacional. Y a nivel internacional que está diciendo que del universo de jóvenes en el país hay un 56%, no lo puedes tomar... ...con que no están empleados... ...claro que hay muchos jóvenes empleados... ...y cuando empleados, se va a hacer una investigación... ...la muestra pero no la se falta toma en un de solo lugar... ...es por lo que no están empleados... era lo único que quería aclarar... O sea, ...ahora bien... ...en gobierno de Leonel Fernández en el 96... Pero ahí, ya lo va a politizar... ...no, no, no... ...es bueno. que es una cuestión de política... Ah, pero tú no sabes es, lo que... Ah, es no una cuestión que, de política, es que, que todos no lo queremos decir, politizar. Yo te, yo te dejé el tema ya, cerrado. No, pero quisiste bueno. rematarlo al final. ¿Quisiste rematar el tema al final? No, aclararle. ¿Eh? aclararle. No, no es, que, es, que, es que aquí nadie está para aclarar nada. Cuando yo, por ejemplo, tengo mi espacio, yo, yo, yo quisiera que me permitan cerrar mi tema, concluirlo, y que pasemos a otra cosa. Cuando pero terminó, aquí no ya no, ya no pedí que quería referirme al tema. Sí. ¿Eh? Cuando terminó Yaryán, no pedí que quería referirme. Por, yo haz, no te toqué. Por, por haz en tu, tu tema en el, en el poco tiempo que nos queda. Dios, ya estamos con el tiempo. están viendo que, es que, que me están acusando de que yo interrumpí. Yo no hablé cuando Yaryan habló. Cuando Amado dijo, gracias Yaryan no, por tu tema. porque él no quiere que nadie hable del tema. cuando No, él no, no, no, tema. no, podemos debatir. Podemos debatir aquí lo que ustedes quieren La mañana entera nos la pasamos en ese debatiendo En yo lo que, no podría debatir ¿Eh? porque tú me vas a arrollar ¿Eh? No podemos todo Porque lo, tú estás en un ambiente que yo, ambiente yo, que yo se no entiendo. entiendo Así, así como dijeron la otra vez Cuando yo dije que había que cerrar el país Y que había que declarar la letra. No, tú eres un tremendista, tú eres un exagerado Míralo ahí, ahí. Todo lo que yo he hecho aquí se ha demostrado miren, Todo Miren, eh, Pero no te pongas bravo No, no yo no estoy bravo jamás más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, vamos darle a... la oportunidad de que se desarrolle. Pero Va... ah, espero, miren, espero tenemos a que él Mendy. comprenda en un momento, que él comprenda en un momento, que hace una defensa muy precaria a un tema que está científicamente planteado de un universo, okay. no significa que lo que están aquí como jóvenes empleados. Tenemos Arismendi desde la Casa la de la Juventud, Francis. Ah. Vamos a verlo.